Bienvenidos a Señor Gándara presenta. Después del último vídeo, alguna gente ha preguntado cómo puede hacer para que esos dibujos que hemos pasado al ordenador se puedan usar, por ejemplo, como avatar. La dificultad es ponerle un fondo transparente, porque si no, cuando lo ponemos encima de una imagen, nos queda un rectángulo blanco muy feo alrededor. ¿Esto se podría hacer ayudante? Sí, sí que se puede hacer, claro que se puede hacer. Es muy fácil, además. ¿Quieres que lo hagamos? Pues vale, me pongo ahora mismo con el ordenador. Pues vamos allá. Aquí tenemos un dibujo que he hecho en un papel y le he sacado una foto con la cámara. La he pasado al ordenador y me ha quedado así. Veis que ahí tengo la mesa sobre la que lo saqué. El papel se ve un poco inclinado. Vamos a hacer muy rápidamente lo del otro día. Si queréis mirarlo en profundidad, volvéis a mirar el vídeo. Coloco unas guías por los bordes para después saber hasta dónde tengo que enderezar. Eso es. Ahora marco con el lazo los bordes del dibujo, ahí está el borde, ahí está el borde y ahí está el borde. Bien, os le daba la herramienta de perspectiva, pincho aquí y tiro de los cuadraditos hasta que me coincide el papel con la guía. Ahí lo tengo, ahí lo tengo. Y esta de abajo. Ahí lo tenemos. Transformar. Y ya me queda el dibujo enderezado. Bien. Lo siguiente es seleccionar el trozo de dibujo que quiero utilizar. Esto me ha pasado porque eh, está ya seleccionado. Tengo que deseleccionar porque si no lo acabo es mover la selección que tenía antes. Para deseleccionar pincho en un trozo diferente de lo que tenía marcado. Bien. Ya tengo seleccionado lo que quiero. Seleccionar. Digo editar, copiar y editar, pegar como una imagen nueva. Aquí la tengo. Bueno, voy a ampliarlo un poquito. Ahí está. Un poquito de zoom. Bien, perfecto. Vale, vamos allá. Lo primero que hacíamos era limpiar ese color gris que nos queda, que debería ser blanco. no Entonces pinchamos en colores, niveles y voy bajando el triángulo blanco hasta que tengo el blanco del papel. Y ahora me ha estropeado el negro, entonces pincho en el triángulo negro y lo subo para arriba hasta que me queda un negro bien, bien negro. Ya estamos preparados para trabajar. El otro día paramos aquí, ahora vamos a seguir para hacer la transparencia. Lo que hacemos es coger la varita mágica y pinchamos en el fondo. Y entonces nos selecciona el, lo que queda, el blanco que queda por fuera del dibujo. Así ya lo podríamos hacer. Si somos un poco perfeccionistas, haciéndolo así, podría quedar algún píxel perdido de blanco y luego cuando usamos la imagen en otro sitio se van a ver esos puntitos blancos alrededor de la imagen. Para arreglar esto, pinchamos en seleccionar y, bueno, Grow en español no sé cómo es, podéis fijaros en el icono, no, la verdad es que no tengo ni idea cómo lo han traducido. Eh, pinchamos aquí y le ponemos, por ejemplo, con dos píxeles puede ser suficiente. Esto, acercamos la selección dos píxeles al borde, Puede que nos comemos un poco de borde, pero eh, conseguimos eliminar esos puntitos blancos. Lo siguiente que hacemos es pinchar en suprimir en el teclado. Eh, y ya lo tenemos. Esos cuadraditos del fondo quiere decir que ya hemos puesto transparente la imagen. Si hubiera coloreado el dibujo, ya habríamos acabado, ya tendría el color ahí. No lo he coloreado porque eh, ya sé que el otro día decía que es importante tener hobbies, que hagamos... En, en papel en lugar de con las pantallas. Pero bueno, colorear aquí es tan fácil que vamos a colorear en el ordenador porque no nos va a quitar mucho tiempo y nos vamos a evitar problemas porque al hacer la cosa esta de colores y niveles nos podemos cargar los colores por completo. Entonces así va a quedar un resultado mucho mejor. Voy a elegir, primero voy a quitar la selección porque si no me hace cosas raras como antes. Como tengo seleccionado el fondo voy a pinchar en, en la cabeza porque es lo que no está seleccionado. Veis, estas rayitas de aquí es que está seleccionado. Pincho aquí y ya no está seleccionado. Bien, eh, voy a hacer como antes, voy a utilizar la varita mágica y voy a seleccionar un área del dibujo que quiero ponerle un color, por ejemplo esta. Y voy a hacer lo mismo que antes, como soy un poco perfeccionista, le voy a dar a seleccionar, grow, y le voy a aumentar dos píxeles. Esto me acerca más al borde. Si fuera aún más perfeccionista, esto lo haría transparente y lo haría en otra capa, por si queréis experimentar más perfeccionismo. Yo lo voy a hacer así. Eh, voy a escoger este color que me parece. Si no tenéis aquí uno que hayáis usado antes, eh, aquí mmm, veis, os movéis por aquí y vais buscando un tono que quede bien para la cara. Ahora pincho en el cubo y es importante, aquí abajo podríais a lo mejor tener como tengo yo seleccionado, porque es lo que suele venir por defecto, eh, rellenar con colores similares, en inglés, fill similar colors. Pero yo voy a poner en la opción de arriba, fill whole selection, eh, rellenar toda la selección. Ahora, pincho ahí y ya tengo coloreada la cara, ¿veis? Voy a hacer lo mismo para el pelo, pincho ahí, le doy a seleccionar, Grow, OK, y ahora escojo un color que me sirva para el pelo, yo que sé, por ejemplo, este de aquí. Bien, OK, pincho en el cubo, me fijo que está en Whole Selection, está correcto, así que le doy allí. Ahora pincho, por ejemplo, en la ropa, eh, si queréis pinchar dos áreas a la vez, con el mayúsculas, pincháis en la segunda área y ya está. Podéis pinchar a la vez todas las que queráis. Aumentar, dos píxeles, bien, voy a coger, por ejemplo, yo que sé, este color, ok, el cubo, y el no veis. Es tan rápido que nos da muy pocos problemas y realmente no nos va, como decíamos, no nos va a aumentar tanto tiempo de pantalla hacer esto. Igual, con, estamos más tiempo en el ordenador, si queremos arreglar los colores que teníamos en el papel, que coloreándolo directamente aquí. Bien, y por último, selecciono aquí el cuello, que antes me olvidé, tenía que haberlo seleccionado cuando seleccioné la cara, pero no me di cuenta. No pasa nada, lo hacemos ahora. Bro, dos píxeles, ahí lo tengo, eh, cojo el cubo, pincho en el color, y ahora, como quiero copiar el color de antes, veis aquí que hay como un cuentagotas, pincho en el cuentagotas, selecciono aquel color y ya tengo seleccionado el color de antes. Ahora, pincho allí y ya colore. Bien, ya tendríamos un avatar bastante chulo y transparente para utilizar en cualquier sitio, pero, puestos a ser perfeccionistas, esto ya es para sacar sobresaliente, me voy a venir a esta pantalla de aquí, que se llama Capas, y aquí voy a pinchar en el folio en blanco, que es crear una capa nueva. No le haga caso a esto, todo ok, y esta nueva capa que he puesto es como un papel que he puesto por encima del anterior, un papel transparente, entonces lo que haga aquí se va a ver por encima del otro. ¿Qué voy a hacer en esta capa? Voy a escoger el pincel, eh, lo que decíamos antes, aquí veis que está seleccionado el cuello, para deseleccionarlo, cojo una herramienta, yo suelo coger esta, el cuadrado para seleccionar, pincho fuera del cuello y ya no está. Esto es importante porque si no, no nos va a hacer caso del lápiz. Bien, cojo el lápiz, voy a escoger el color negro y voy a hacer esto. Voy a empezar a pintar de negro por aquí. Parece que me estoy cargando el dibujo, pero no estoy pintando en el dibujo. Estoy pintando sobre un papel transparente que he puesto por encima. Bien, le voy dando por ahí de negro. Esto se podría hacer de alguna otra forma. Por ejemplo, podría, coger el, podría hacer un, las líneas de borde simplemente y luego coger el cubo y rellenar por dentro. Pero bueno, yo lo suelo hacer así. Voy rellenando de negro, voy rellenando de negro y listo vale y ahora lo que voy a hacer es aquí donde pone opacidad bajársela a 20 o 30 o si yo suelo bajarla a 20 entonces la tengo en 20 y ya tengo una sombra bastante chula que le da un puntito más de profesionalidad y por último lo que hay que hacer es exportar pincho en archivo si tenéis la versión de windows creo que esto ya con guardar como os funciona yo tengo aquí GNU Linux, entonces le voy a dar a exportar como, exportar como, y ahora hay que tener cuidado, le voy a llamar avatar, de ponerle .png. Hay otros formatos, pero tenemos que escoger un formato que tenga transparencia. No podemos guardar como JPG porque nos va a guardar el fondo en blanco y no vamos a conseguir pues, el propósito de, de este taller. Entonces ponemos .png, le damos a exportar. Y ya lo tenemos. Exportar, todo sí. De momento no vamos a explorar esas funciones. Bien, y ahora ya lo tendríamos. Cuando cerréis el programa os va a preguntar si queréis guardar o no. Eh, podéis guardarlo, podéis no guardarlo. Realmente el archivo que habéis hecho ahora no es el archivo de GIMP. El archivo de GIMP cuando lo va a guardar, fijaos, le voy a dar a salir. Si le doy a salir, me va a preguntar esto tienes una imagen con cambios no guardados. Esto da un poco igual. Le podéis dar directamente a descartar cambios, porque ya lo habéis guardado. Esto es para guardarlo en el formato de GIMP. Puede ser interesante, pero de momento no le vamos a hacer mucho caso. De acuerdo, entonces le podéis dar a, a discard changes o descartar cambios, que os va a salir en español, y no hay ningún problema. ¿Entendido? Eh, bien. Bueno, ¿qué te ha parecido, señor Gándara? Pues me ha parecido bastante fácil. Yo pensé que iba a ser mucho más difícil. Me ha quedado mi avatar estupendo. Me alegro, señor Gándara. Yo también. Voy a ponerme a hacer avatares como un loco. Bueno, nos vemos en el próximo vídeo. Vi ¡Hasta la próxima!